Hola, ¿qué tal amigos de Noticias de Última Hora y Noticias Internacional en Mundo? Un abrazo muy especial para todos ustedes y aquí está la noticia más importante que vamos a tocar en este video informativo aquí en este canal. Putin visitó a Bielorrusia y allí dio importantes anuncios en su reunión con el presidente Alexander Lukashenko, además de dar a conocer que la federación capacitará a tripulaciones con el uso de municiones con ojivas especiales. Nuestro objetivo es el de conseguir algunos resultados en diversos ámbitos, decía el presidente ruso. De hecho, en los últimos tiempos hemos prestado mucha atención a las cuestiones de seguridad, a la cooperación en la escena internacional. En general, deberíamos estar satisfechos con la forma en que se están construyendo nuestras relaciones en esta vía. Nuevo informe del Ministerio de la Defensa de la Federación sobre la operación especial en Ucrania. En las cercanías de Duñez, como el resultado de las acciones ofensivas, las tropas rusas ocuparon posiciones más ventajosas. El fuego de artillería frustró los intentos del enemigo de realizar el reconocimiento por la fuerza de las posiciones de las tropas rusas en la dirección de las localidades de Sporne, Novgorodska, Wedianoya, Leninsky y Nibelska. Qatar enfurece con la la Unión Europea por tratar de limitar el acceso de los diplomáticos árabes con el bloque europeo. Embajador Qatari los pone en su sitio y alerta de graves consecuencias de aplicar las restricciones al gobierno árabe. Hungría desafía a la Unión Europea y desaprueba la aprobación del tope al precio del petróleo y gas ruso en el bloque comunitario. Preisdeckel auf russischem Pipeline-Gas nach Europa. Agreed? Hoy hemos acordado un mecanismo temporal, realista y eficaz que protegerá a los ciudadanos y a las empresas de los precios excesivos del gas que hemos observado este verano. Al mismo tiempo, hemos incluido las salvaguardias que garantizarán que el mercado europeo siga siendo competitivo y atractivo para los proveedores de gas. Buques de la Federación han zarpado para realizar ejercicios conjuntos con China en el Pacífico y esto ha sido considerado como un enorme desafío para la OTAN.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 Señoras y señores, el presidente de la Federación, Vladimir Putin, este lunes arribó al país de Bielorrusia y se ha reunido con su par, Alexander Lukashenko, quien es su aliado más fuerte en este momento actual del de conflicto con Ucrania. Uno de los temas importantes que han tocado es que Rusia capacitará a Bielorrusia, fortaleciendo el tema del espacio aéreo en la zona, pero va mucho más allá, según el presidente de Siberia. Rusia capacitará a tripulaciones aéreas para el uso de municiones con ojivas especiales. Cito las palabras. De del líder de El Kremlin. Creo que es posible seguir concretando las propuestas del presidente bielorruso sobre la capacitación de las tripulaciones de aviones de combate de Bielorrusia que ya han sido reequipados para el posible uso de municiones aéreas con ojivas especiales, declaró el presidente de la federación. Nuestro objetivo es el de conseguir algunos resultados en diversos ámbitos, decía el presidente ruso. De hecho, en los últimos tiempos hemos prestado mucha atención a las cuestiones de seguridad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 el Norte, por ejemplo, ha llevado a cabo actividades similares con sus aliados dentro del bloque de la OTAN durante décadas, agregó. En este sentido, añadió que Moscú y Minsk le dan prioridad a la formación de las tropas y van a continuar en la práctica de los ejercicios conjuntos y la producción de nuevos equipos militares. Por su parte, Lukashenko anunció que las fuerzas armadas de su país ya han puesto en servicio los sistemas conocidos como los sistemas de defensa antimisiles S-400 y sistemas tácticos de misiles Iskander s entregados por la Federación. El líder Lukashenko señaló que la situación en el mundo está cambiando drásticamente y que estos cambios Tienen un carácter transformador de profundidad y a gran escala sin duda alguna. De hecho, se está determinando el futuro de los pueblos, el ruso y bielorruso aseguró Lukashenko. Hoy podemos constatar que hemos logrado no solamente seguir de pie, sino también encontrar oportunidades para el desarrollo de nuestras economías, manifestó. El presidente Alexander Lukashenko acentuó que las sanciones impuestas por Occidente a Moscú y a Minsk no lograron sus objetivos. Lo importante es que estas restricciones a sus iniciadores con un efecto boomerang y no la sufren quienes idearon las sanciones sino la gente, corriente y las empresas. Esto está en la conciencia de los que desencadenaron la guerra económica contra nuestros países y luego una guerra proxy contra Rusia por parte de los ucranianos, resaltó. Por su parte, Putin subrayó que ambos países contrarrestan las restricciones ilegales y los intentos de aislar a Moscú y a Minsk de los mercados internacionales. Por su parte, en las últimas horas, el Ministerio de la Defensa de la Federación entregó un nuevo parte de la operación, declaró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 en las últimas horas hubo arremetidas por parte de la AFU en Donetsk. Allí se habla de la afectación de una instalación hospitalaria que fue afectada. También en Belgorod se habla de ataques. El mismo Ministerio de la Defensa de la Federación ha dicho que en las últimas horas derribaron cuatro misiles Harp del norte que fueron utilizados para afectar la localidad en la ciudad rusa fronteriza con Ucrania. En las últimas horas se conoce que buques de la Federación han zarpado para realizar ejercicios conjuntos con China en el Pacífico y que son planificados para el 21 hasta el 27 de diciembre, así lo ha dado a conocer en las últimas horas el mismo Ministerio de la Defensa de Rusia. Estos ejercicios navales conjuntos se llevan a cabo entre las dos potencias mundiales e incluyen lanzamientos de misiles con artillería en el mar de China Oriental y uno de los objetivos importantes que se persigue a través de esta cooperación marítima es el fortalecimiento militar y la cooperación entre ambas naciones, así como mantener la paz y la estabilidad en la región del Asia y del Pacífico. Además, la Federación actualmente sigue en la búsqueda del fortalecimiento económico y tecnológico con el gigante asiático y ve en la lideresa del presidente chino Xi Jinping como una de las piezas claves en la lucha para destronar de la hegemonía a Occidente y ambas naciones han firmado, recordemos, una asociación estratégica sin límites antes de la operación en Ucrania en febrero. La federación ha dicho que cuatro buques estarían participando de los ejercicios conjuntos, mientras que China pone en la apuesta a seis barcos y helicópteros y aviones de combate. De otro lado, tremendo rollo lo que se está armando entre la Unión Europea y los pulpos del país qatarí. Hay que ponerle mucho cuidado a esto porque trae cosas muy calientes en las últimas semanas y en las últimas horas. Ustedes saben que desde Qatar traen sus cosas contra la Unión Europea y sobre todo porque se dejó al descubierto el entramado del Qatar Gate que involucra a una diputada que estaba haciendo su agosto tratando de influir en las decisiones del bloque respecto a los intereses del gobierno catarí, se dice que fueron incautados a la señora Eva Kiley representante por Grecia, cerca de 1.5 millones de euros en efectivo es el escándalo de corrupción más grande que se ha podido detectar y que podría tener más involucrados otros pesos pesados de la Comisión Europea que hacían los pactos que eran aceitados y estaban sujetos a influir en las decisiones que se tomaban en el bloque a favor del gobierno Gobierno en Qatar. Esto sucedió en diciembre y en Bruselas fueron detenidas varias personas, incluyendo la que les estoy hablando, la eurodiputada griega Eva Kaili que es una de las vicepresidentas del Parlamento Europeo en relación con la investigación que se centra en las acciones de un país del Golfo sospechoso de influir de las decisiones económicas y políticas del Parlamento Europeo mediante el pago de importantes sumas de dinero o la realización de importantes regalos junto a Eva Kaili su pareja, la eurodiputada griega, está imputada por los delitos de participación en la organización criminal, blanqueo de capitales y corrupción por su parte una fuente al tanto de la situación en Qatar confirmó que el llamado país del Golfo es efectivamente Qatar. Hace poco se ha votado por una restricción desde la Unión Europea que fue catalogada como discriminatoria por parte del gobierno de Qatar y también según se tiene entendido la medida restringe toda intención de contacto entre la Unión Europea y diplomáticos o grupos de trabajo de los Emiratos Árabes entendiéndose que se están yendo a fondo con la investigación y tratando de evitar a toda costa el contacto con el grupo en Qatar, esto es una papa caliente señores, escuchen el embajador de los emiratos le lanzó una dura y clara advertencia a la unión europea, es decir indirectamente le mandaron un mensaje claro, siguen limitando a Qatar y se podrían quedar sin gas en las próximas semanas, y entonces aquí viene la pregunta, Qatar no era el proveedor que tenían pensado utilizar en el caso que con Rusia se le cierren todas las posibilidades con Occidente y estando en vísperas de la aprobación, o ya la aprobación a esta hora de lo que es la ley del tope al petróleo ruso en pocas palabras señoras y señores Qatar le está enviando el mensaje el que está quieto hay que dejarlo quieto y aquí es donde vamos a esperar que tanta gallardía tiene Borrell y la Comisión Europea para frenar en seco los intereses y dañar la imagen de los qataríes y se los digo porque así fue como se pronunció en las últimas horas desde Qatar el gobierno citando las palabras desde la diplomacia árabe la decisión de imponer a Qatar una restricción tan discreta que limita el diálogo y la cooperación antes de que haya concluido el proceso legal, afectará negativamente a la cooperación regional y mundial en materia de seguridad, así como los debates en curso en torno a la pobreza y a la seguridad energética mundial, afirmó el diplomático comentando la decisión de la Unión Europea de suspender la labor legislativa relacionada con la nación árabe. Asimismo, la fuente subrayó que a pesar del compromiso de Qatar de seguir ampliando la asociación, es muy decepcionante que desde Bruselas no hayan hecho ningún esfuerzo por colaborar con Doha para esclarecer los hechos una vez que tuvo conocimiento de las acusaciones aunque escuchen bien lean entre líneas sin embargo, el diplomático destacó que Qatar no amenaza con cortar el suministro de gas natural licuado a Europa ni politiza las exportaciones de gas. No estamos amenazando con cortar los suministros ni nada parecido. Simplemente estamos diciendo que detener la comunicación en el Parlamento de la Unión Europea de esta manera limita la cooperación entre los involucrados. O sea, no se descarta nada. Por su parte, dos altos funcionarios comunitarios resaltaron que les preocupa que el escándalo que afecte los lazos con Doha, incluyendo potencialmente las relaciones energéticas del bloque, hará la relación mucho más difícil, mucho más dura, sostuvo una de las fuentes del bloque. Pero ojo a lo que viene como ustedes saben, se debatió y se aprobó la propuesta del tope de precios al petróleo ruso en la Unión Europea y que entra en vigor desde el 15 de febrero del 2023, así fue como desde la Unión Europea en las últimas horas se explicaron los alcances que tendría esta medida. Recordemos que esto fue creado por la Unión Europea para tratar de parar la subida de precios de los combustibles, producto de o resultado de las sanciones antirrusas y que de paso Rusia ha dicho que no va a acatar la medida que es inaceptable simplemente por el petróleo o gas que se ha limitado desde la Unión Europea allí pues esta, digámoslo así, este producto lo van a redirigir a otros mercados, es lo que ha dicho desde el Kremlin, que se espera también la respuesta sea recíproca sobre la propuesta que han catalogado como absurda por parte de la Comisión Europea y que ha sido aprobada, pero escuchen bien porque se ha salido de los chiros en las últimas horas el ministro de Economía y Energía de Hungría estamos hablando del economista Peter Sijarto, no es nuevo este tipo de declaraciones pues sabemos que Hungría es el rebelde de la manada en el bloque y en esta ocasión no fue la excepción y sigue siendo un aliado importante para Rusia y le ha cantado la tabla a la presidenta del bloque, a Von der Leyen. El ministro de Asuntos Exteriores y de Comercio de Hungría, Peter Sijarto, este lunes calificó la propuesta de imponer un tope al precio de los suministros de gas como una medida dañina, peligrosa y completamente innecesaria para Europa. Los países miembros de la Unión Europea acordaron este lunes limitar el precio del gas natural en 180 euros por megavatio hora temporalmente. El llamado mecanismo de corrección del mercado gasífero, diseñado para evitar oscilaciones extremas de precios, se aplicará a partir del 15 de febrero si la diferencia del precio con los precios mundiales del gas natural licuado es superior a 35 euros. En lugar de que la Unión Europea aborde cuestiones sensatas, encuentren nuevas fuentes de energía, desarrollo e infraestructuras. Los últimos meses han sido un embrollo sobre la restricción del suministro de gas, denunció el alto diplomático citado por medios locales. En ese contexto, Sijarto subrayó que su país no apoya la introducción del límite de precios para el gas bajo ninguna circunstancia y agregó que el hecho de que el bloque comunitario haya estado funcionando bien sin un tope de precios desde agosto solo demuestra su carácter innecesario. Anteriormente recordemos que Blomberg reportó citando a diplomáticos de la zona euro que están al tanto del asunto. Que Bélgica, Grecia, Italia, Polonia, Rumania, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Letonia, Lituania, Croacia y Malta exigirían una rebaja significativa del tope al precio de los suministros del gas. Sigarto ha dicho que si se aprueba el tope del gas al petróleo ruso, tendrían que modificar las condiciones del acuerdo de la compra de gas por parte de la Unión Europea-Rusia o por parte de Hungría con Rusia. Y en ese orden de ideas, Hungría no informaría a la Unión Europea sobre los acuerdos con la Federación. Además dijo que, en ese caso, su país dejaría de recibir fondos comunitarios y lo que menos quiere obviamente Aprobándose el precio del tope al petróleo o gas ruso es que se afecten de inmediato sus contratos actuales con la federación y de paso sus relaciones diplomáticas y económicas. Y por eso expresa su total desacuerdo con la medida. Amigos, dejamos hasta aquí el video en el día de hoy. Les agradecemos a ustedes por la audiencia. Los invitamos si son nuevos. Muchas gracias por llegar hasta acá, por suscribirse al canal, por activar la campanita roja de notificaciones. Dejarnos su comentario en la cajita de respuestas y si cree que... Tiene este video relevancia. Nos acompañan con lo manito arriba. Nos ayuda para la cobertura del video. Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Nos escuchamos en el próximo contenido.